Pintamos, rascamos, y levantamos. Um, nope. ¡Hola! Soy Diana y vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. En mi último video prometí que realizaría un tutorial sobre uñas decoradas con la técnica de estampado. Esta técnica es perfecta para quienes nos gusta el nail art, pero tenemos un pulso pésimo. Para este tutorial, utilizaré el plato número 25 de la colección tropical de Moyu London y un precioso negro petróleo especial para hacer estampados. En la descripción de este video pueden encontrar los enlaces a los materiales que utilicé durante el tutorial, además de una invitación de Moyu para que tengan un 10% en su primera compra. Oh yeah, ya saben lo que viene. Ok, al lío. Los pasos básicos del stamping son súper fáciles. Pintar, rascar. Una eternidad más tarde. Y levantar el diseño. ¡Tara! Ok, intentemos una vez más. Pintar, rascar y levantar. ¡Mamá! Nena, hazlo en este ritmo. Apréndete el ritmo y así lo vas a trabajar y verás que sí te sirve. Esmalte, raspo, recojo. Ok, tal vez estaba utilizando las palabras incorrectas. Para evitar mancharte la piel, puedes protegerla con látex líquido o yo suelo quitar el exceso con cinta adhesiva. Con el negro de este diseño, buscaba crear un efecto de sombra. Ahora procederé a crear el mismo diseño en blanco. Es importante limpiar el esmalte de la placa y luego secar la placa. Yo para limpiar la placa utilizo acetona pura de mercatona. Mercadona Y uso almohadillas desmaquillantes El blanco que he utilizado para este diseño es también de Moju London y específico para estampar uñas Así que ahora procedemos Según mi mamá Esmalte Raspo Y recojo Para ubicar mejor sobre las uñas los diseños, yo utilizo sellos de estampado transparentes. Mi primer sello de estampado me lo regaló mi mamita linda y es por ella por quien hago muchos diseños sobre mis uñas. ¡Te amo mamá! Limpiamos el exceso de esmalte sobre nuestra piel con washi tape o cinta adhesiva y procedemos a proteger nuestro diseño. Es importante utilizar un top coat, yo cuando estampo las uñas uso anti-smudge de Mojo London, venía junto con el esmalte blanco y el esmalte negro para hacer estampados y este top coat evita que se estropeen los diseños. Mi recomendación es probar con diferentes top coats que tengan en casa. Como este diseño se veía algo simple, decidí añadirle hojas tropicales en blanco, así que para que no se aburran, pondré el proceso acelerado y con música de ascensor en el fondo. Y ya está terminado el diseño, pueden utilizar acetona para corregir parte del estampado que haya quedado sobre la piel si no pudieron quitarlo con la cinta adhesiva, y no olviden incluir una capa de top coat para proteger el diseño. ¿Qué tal les ha parecido este diseño? compartan su feedback en los comentarios. Esto ha sido todo, si les gustó este video, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar las notificaciones para conocer los últimos videos con tendencias en decoración de uñas, además de un poco de love que me vendría muy bien. Para obtener más información sobre el color que llevo de base pueden consultar mi video anterior, encontrarán el enlace en algún lugar en la pantalla. En el próximo video mostraré... ¿Cómo decoré mi mano derecha? No se lo pueden perder, soy muy atrofia con la mano izquierda. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!